Bienvenido a mihosting.net. Soy Miguel, uno de los técnicos que está a tu disposición cuando llamas por teléfono para hacernos alguna consulta. Hoy vamos a responder a la consulta de uno de nuestros clientes. Nos pregunta cómo hacer para actualizar su página web. Él tiene una página web en Wordpress. Así, Hoy vamos a examinar qué tienes que hacer para actualizar tu Wordpress. ¿Por qué tienes que actualizar tu página web? Hay muchos usuarios que no actualizan. ¿Qué es lo que pasa? Que pese a que nosotros ponemos un montón de sistemas dentro de los servidores para proteger tu página como firewall de red, firewall de aplicaciones si sí es cierto que si la página es insegura hay muy pocas cosas que se puedan hacer. Tenemos actualmente más de 30.000 filtros de seguridad pero las páginas, las actualizaciones, lo que hacen es corregir errores que salen frecuentemente. Errores de seguridad generalmente. Por eso actualizar tu página debe ser uno de tus principales propósitos a la hora de mantener tu página funcionando. Es esencial actualizar tu página constantemente, tan pronto haya una advertencia de seguridad o una actualización, las actualizaciones suelen corregir problemas de seguridad, a veces corrigen también problemas de diseño, eh, problemas de indexación en buscadores, así una página actualizada es una página que va a mantenerse segura, rápida y funcionando sin problemas, por eso no dudes, tu página siempre tiene que estar actualizada a la última versión. Algunos usuarios nos preguntan ¿Puedo evitar las actualizaciones? Puedes evitarlas si quieres tener problemas. Eh, por lo tanto nunca evites una actualización. A veces lo que ocurre con las actualizaciones es que tu template no es compatible con la última actualización. Por eso es necesario tener primero templates que, están, que se actualizan al mismo tiempo que el programa principal, ahora estamos hablando de Wordpress. Si tu template no crece en la misma medida que tu Wordpress tendrás problemas, en esa situación lo que hay que hacer es cambiar de template, francamente. Puede ser un template de pago o puede ser un template gratuito de los que permanentemente se mantienen actualizados en la lista de los más descargados de Wordpress hay un montón de templates mmm, bonitos prácticos útiles que te pueden permitir actualizar eh, tu web siempre estar en la última versión. También hay algunos templates de pago que son extraordinarios por unos pocos dólares y hacen un trabajo muy muy bueno. Abajo en la descripción pondremos algunos links a templates de, de muy buena calidad que siempre se mantienen actualizados y que van a funcionar perfectamente en tu página web. ¿Cómo actualizar tu WordPress? Esta es la pregunta principal que inspira este, este vídeo. Primero a la hora de actualizar Wordpress tienes que tener presente tres facetas, tres aspectos de Wordpress. Lo primero es el Wordpress en sí mismo, que es como el esquema principal, el programa principal, lo que engloba todo. De tanto en tanto, por ejemplo, ahora acaba de sacar Wordpress una actualización reciente que corrige problemas de seguridad que se han detectado en el último mes. Tan pronto la actualización de WordPress aparece, hay que actualizarse. Es lo ideal. Lo ideal es actualizarse si uno quiere vivir y dormir tranquilo. Segundo aspecto que es muy importante actualizar son los templates, las máscaras de diseño. Muchos usuarios usan templates gratuitos de los que ofrece Wordpress, otros muchos utilizan templates de pago. Eso ya es una decisión personal de web, del webmaster, una decisión básicamente de, de negocios, pero que tiene una gran repercusión. Si sale una actualización de tu template, también tienes que ejecutarla. Muchas veces los, los webmasters se mantienen al día con la versión de WordPress, pero se mantienen muy atrasados en la versión del template. Esto es un gravísimo error porque produce muchos problemas. Es muy fácil, por ejemplo, mantener filtros de seguridad para los problemas que van saliendo de WordPress. Pero es más difícil mantener filtros de seguridad para problemas específicos de templates por eso es esencial mantener tu template al día en la última actualización tercero una tercera sección importantísima que hay que actualizar son los plugins estos programitas que amplían las posibilidades de tu página web. Hay plugins prácticamente para todo. Tienen la funcionalidad de mantener protegido tu página web, eh, otros para hacer que tu página web sea más fácil de indexar por los buscadores. También te pondré abajo algunos plugins de mucha utilidad. Los que nosotros en mi hosting usamos con más frecuencia. Tan pronto aparece una actualización de un plugin, hay que aplicarla no lo dudes hay que hacerlo porque la mayoría de las veces corrigen problemas de seguridad hay otras veces que amplían capacidades ¿no? funcionalidades ya sea por una o por otra opción es esencial mantenerse al día con los plugins repasamos wordpress debe mantenerse al día templates deben mantenerse al día y plugins deben mantenerse al día si os parece, vamos a ver ya en la práctica cómo hacer una actualización en una página web de Wordpress. Os invito a, a ir a la pantalla del ordenador y ahí podemos ver paso por paso cómo debes aplicar las actualizaciones de Wordpress. Ahora nos encontramos dentro de la sección de administración de Wordpress. Como veis, aquí hay dos actualizaciones pendientes es fácil de identificar porque tenemos el numerito este rojo y el número 2 en la sección de arriba si entramos dentro de la sección de actualizaciones nos va a indicar que dos actualizaciones están pendientes tenemos un plugin en este caso es el plugin de google maps y tenemos un tema pendiente de actualizar vamos a ir primero a la sección de plugins buscaremos qué plugin es fácil de identificar porque aparece esta barra naranja y también fácil de actualizar simplemente es apretar aquí en update now o en español sería actualizar ahora y el sistema comienza a actualizar el plugin corregirá cualquier problema de seguridad mejorará el rendimiento también aumentará las características del plugin sea lo que sea en unos segundos muy fácil hacemos un clic y el sistema automáticamente lo actualiza esperamos hasta que la barra se ponga en verde y de esa forma inmediatamente estará actualizado ok ya lo tenemos actualizado lo vemos en verde nos dice que está actualizado eh, ha sido sencillo ahora nos vamos a la sección de bueno primero vamos a hacer esto vamos a eliminar cualquier plugin que esté inactivo los plugins inactivos son o pueden suponer un problema de seguridad así si no les necesitamos les borramos seguidamente iremos a la sección de temas de apariencia donde recordáis teníamos un tema sin actualizar como podéis ver este usuario tiene en total cuatro temas pero solo uno de ellos es el tema principal de la página web lo que haremos es eliminar cualquier tema aunque tenemos uno para actualizar es mejor eliminarlo y si luego lo necesitamos volverlo a instalar pero entraremos en cada uno de los temas pulsaremos el botón de LED y así desaparecen de nuestra instalación lo que también elimina riesgos relacionados con los temas posiblemente incluso riesgos importantes si volvemos a la sección de actualizaciones, veremos que ya no tenemos ninguna pendiente. Además, si os fijáis, tenemos la versión de WordPress actualizada, la última versión, en este momento, la 471. Y nuestra instalación habrá quedado totalmente segura y preparada para trabajar al mejor nivel. Permíteme una sugerencia eh, muy básica, pero que estamos... Acostumbrados a ver en nuestros clientes que desatienden. Tú puedes instalar muchos plugins y muchos templates en tu página web, en tu Wordpress. La mayoría de ellos pueden estar incluso inactivos. Tienes 10 templates, pero solo usas uno. Ahora tienes 20 plugins y tienes activos 5, que son los que utilizas. Por favor, borra todo lo que no uses, borra todo lo que no uses. Cuanto más esquemática sea tu instalación, será más segura, más rápida y más fácil de mantener. Por eso, consejo de seguridad para tu página web, elimina todos los templates que no necesites y elimina todos los plugins que no estás usando. Quería también ofrecerte nuestro servicio de mantenimiento, algunos webmasters prefieren en lugar de ser ellos los que efectúen el mantenimiento, que mi hosting nuestros técnicos se encarguen de permanentemente mantener la página actualizada. También protegida contra los ataques de fuerza bruta y otro tipo de ataques que constantemente se producen a través de internet si quieres que seamos nosotros tenemos un, un servicio de mantenimiento cuesta 49 dólares al año y con este servicio tú duermes tranquilo te despreocupas muchas veces no es que sea difícil como has, acabas de ver mantener actualizado wordpress es realmente sencillo pero a veces se nos olvida así te despreocupas y alguien en mi hosting está todos los días pendiente de tener tu página actualizada Pregunta del día. Escríbenos aquí abajo en los comentarios si te resulta fácil actualizar tu WordPress, si lo haces con frecuencia y también si utilizas algún sistema que te automatiza el proceso de actualizaciones, que también lo hay. Esperamos tus comentarios aquí en nuestro canal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil. Ese es nuestro objetivo, que te, que te sea un poquito más fácil aprender y actualizar tu página web. También te pediría que nos des un like si te gustó. Esto ayuda a que otros muchos vean este vídeo, personas que no saben cómo actualizar su WordPress. Y si estos temas te interesan, pues por favor suscríbete. Y así cada vez que publiquemos un vídeo lo tendrás en tu correo electrónico y estarás al día de todos los temas relacionados con webmasters, web hosting, diseño web, seguridad en Internet, que son los temas sobre los que hacemos vídeos con frecuencia. Un saludo, nos vemos.